El otro está... va a ¡Ay, mi ¡Qué mentira! mi me ¡Ah! Oh. No. ¡Ey, para los crimes, cabrón! Murió... Está bueno, está bueno... No, ese mole... Porque tiene 5 balas la web, ¡Qué mierda! La nerfearon... Ahora hace menos daño también... ¿Qué? Amigo, ¿cómo fiel la Web? Gracias. Perdón, te pusiste en medio. Ayúdame, ahí. No. ¡No! no. Dale, vayan juntos. Larga, larga. No, le va por corta, le va por corta. Listo. Ah, maldito internet, weón, bueno, lagazos de mierda. Menos 47. Pasan ve. Ay, me quedé sin vale. Pero me entraron. Por fin me bajó el ping la puta madre, amigo. Mierda, que rullé en medio, ¿no? 20 de estos tiraron, culiados. Nice team Ay, no puede ser Rampa Murió Los tengo en medio No, no le pegué una Menos 40 Tengo bomba Están los dos en B, en banana Cuidado verde Ay No puedo creer, ¿Dónde estaba? Ay, me asusté Justo, dejaste de apuntar Los dos favor, los dos menos 50 voy a rotar al tiro tava com um Oi? A gente tá contra os caras? Não, por quê? O Alexandre e o Hit Lake Lake. Ah, el es para... nada Tris, medio Medio B Eh, uh, conector, conector Ahí dijeron medio B, boludo yo, yo quiero corazón Flash medio Dos, dos tres, Ay, me asusté, a caberme. Murió el de ahí. Murió el de marcado? Ay, ¿dónde está? A fecha. Dos Jango, dos Jango. Tocado ventana. Pero están de todos lados. a Así ya. Me ¿O me dejaste sordo? ¿O me dejaste sordo? Yo fonda. soy brasileño, no compreendo qué te hablaste, cabrón Funda. Fonda, fonda. ¿Quién es 5 vale ahora? No, una desgracia, amigo. Fondo, fondo, fondo. Bomba. Tira una flash, pasen. Va. Pasa, pasa, pasa. Vamos a tomar una peste Ay, ay, ay No, la, la... ¿Qué kicker No Me quedé sin bala, boludo No se até Dos A, dos A Vamos, va, vamos, ve Vale, Buen equipo AP, carro mátelo, Mátenlo, mátenlo Tengo una pez, ¿eh? Murió Bueno. Wow, Planto Zete Ah Zete, zete Corre, Guatín. Que te No. No, no, río. Que bomba está muy mal. Nice. No carroza. Liga. Murió. No, no oh, Nice. Nice play, guys.